Primero 122 122 ciento veintidós, las gargolitas, oh, bueno se me fue ponerme la, pero me alcanzo, alcanzo, alcanzo. Resena. La mitad de la vida, loco. Ya, entonces ahora Ir por El del asilo Va a tener la losa Sin necesidad de tener que pasar por tanto 28, 29, 29 Ya no está subiendo tanto Aguante uno si sí, son tres niveles y me alcanza para un puerto chiquitito esto nice subir a noventa y Tener aguanto vida al 20. Y de vida, pues. Pues bien. Aquí voy a usar escudita. Ya me da tiempo. No hago nada de daño. Escucha, que si se pone contra la pared. ¡Uh, loco! no ¡Pero con ¡No quiero ocupar una resina con este bicho! ¡No, estoy haciendo por esta entera! ¿Aunque ah. ¿En puedo tomarle y usar un besito de regreso? Ya, perfecto, perfecto Concentra eso ¿Ya? Pero es que te acercáis justo cuando haces esa cuestión, no... Es que te spameas dos veces el mismo, ¿eh? No veo. Póntate de cerca. A oh, la concha, sí. Yeah. 150. Tener mucha, mucha, mucha, mucha, mucha paciencia. A ver. Aunque no haga el otro, todo oh, bien. Bien, bien, bien. Eso sí, spamea gordito, spamea ¿Pero lo hace? No No quiere ir pegando de a dos Creo que yo doy uno fuerte ¿eh? cuando vaya para allá. No sé si se lo cuenta. No. Mejor darle dos que uno. Perfecto. No. Perfecto. No me va, se va a preparar para el. Y para haber venido. Creo que esto era después del. caballero de Aries. O sea, del. del demonio de Aries. Bien, perfecto. es la colita. Greedy, greedy, greedy. le di, no le di. Creo que llega, ¿no? Necesito salir de aquí. Vamos, vamos. Creo que lo tengo, eh. Es que quiero esta losa. Quiero esta losa y esta te da una losa desde una. Ahora sí hago más daño por Ahora sí que estoy haciendo daño Si sí, me conviene subirle fuerza ahora e Incluso... Mm, subamos estas cosas a 20 Ahí sí, veo son Bueno, tres parry y un... Dos parry y un... Ah, ya, este anillo. Va a ir a hacer a Quilac. Quilac. Al demonio de Aries. Easy, peasy Sin humanidad ni un favor. Y subir de nivel. Que va a necesitar harta vitalidad para el demonio de cabra. ¿Dónde hay que mirar para abajo? ¡Ojo! y salió de una! ¡Me salió de una, loco! Entonces por aquí. Y después por acá. Bien. Que tengo poca estabilidad. Lo ideal sería irme por el de abajo. El de abajo primero. ¿Está perfecto? loco, oh, está terrible urgido oh, Dios mío, la llave la llave ese cofre es el que quiero yo ataca <ríe> los dos esperando ahí, A atacar oh, coche, ya, ya, ya, ya Curo con él. Rompe el escenario, please. Yo no lo puedo romper rodando. Nice. Ah, está muertísimo. Está muertísimo. A ver. Sacamos esto, la braza grande, abro esto. Esta simplemente la prendo. Perfecto. Este lo voy a dejar en 18. Perfecto. Y ahí quizás pueda subir mi arma más 10. Pero intentemos subir a lo máximo ahora. Dar la brasa Aquí que modificar equipo La Claymore a más 6 Después saca reforzar arma Creo que la puedo subir a más 8 o no Solo a más 7 Me cubro porque igual... Han falta de esto no voy a estar. Let's Voy a explotar. Buena. Buena lectura. No me mató. Me mató. ¿Qué va con la. ¿Pero qué me dice que no va con lag? ¿Va con lag, en serio? Se llama Quillac. Pero, pero sí, sí, sí. Literalmente va con lag. Vamos a harto, ¿no? Sí. No, me... fuerte? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de nuevo, de nuevo, de no, nuevo. Tontísimo. no, tontísimo no, no, no, Me no, el arma Y a darle. Y ahora simplemente voy a correr. ¿Ya? 250, nice. Ya con eso le hice 500. Creo que si lo abraza él... El... ...el jodido. Mientras no lograse... Escucha que poco dura la... ...la resina aún. ¡Aplausos! Nice. Nice, nice, nice ahora tengo que arrancar para este lado para que no tira mucho al lado por acá y empieza a cubrir arranca ahora Perfecto, perfecto Creo que lo tengo, ¿eh? ¿no? Nice Falta un poquito de confianza ¿no? Arma de Quilak Y ahora me va a hacer el tiro el, el otro chanchito Almas easy, facilitas Luego un pobre Bazingan En un frame específico Justo aquí Y ahora correr Simplemente correr Simplemente correr Recuperamos esta mina y correr correr. Ahora hay que esperar lo que salte Creo que son cinco golpes, ¿eh? Y sí. Se libera la lava, saltamos la cinemática... ...y uno en este. Igual muy bajo de vida, ¿eh? Voy a tomar la de Cuelac. No la voy a usar. Aunque la de Cuelac debería usarla para. Para comprar Titanita. Sí, sí, sí, uno de vida, está bien. para ir con mejor set. Este. Y este. Let's go. No, me agarró de nuevo. Oh. por lo menos no gasté estos. Tontísimo, no. Creo que igual lo puedo pasar con Espirna. Nice. Ahora si me voy por el bordecito Nice Arevalemos Tengo 5 y son 9 Deberían ser 9, voy a comprar Comprar titanitas 4 Uy, me quedé sin arma, está tan justito, justo Ah no, porque me senté en la hoguera Va a aparecer la serpiente que, que me va a estar esperando abajo Forzar arma, Claymore Más 8 Más 9 Ah, voy sobrado Recupero Nice Y me voy con uno A no hit Buena magia se caiga creo que le alcanza a dar unos cuantos más unos dos más pero dale otro más Cuidado, con cuidado Fíjese Con un rotirito Humanidad Creo que ahora me da 40.000 almas, ¿no? 40.000 almas, sí uh -huh. Estoy un puntito más en vida Voy a tanquear un poquito más ¿Qué salta aquí? ¿Está leseando! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡No! Es que no puedo rodar aquí, loco, no puedo rodar aquí, loco. Pero el tipo no se me tiró, nunca se me tiró. Ahora se tira. Oye, okay, si no está, mira. Pero mejor, mejor, mejor, mejor. A ver, la idea es no meterle el parry ¡No! Aquí es donde no hay que parar nunca Nunca hay que parar ahí porque te tira, te tira de... Esto Oh, por fin pasa esta zona del infierno Soler de Astora. 500, nice. Buena magia. de nah, nah, nah. Nice. En algún minuto voy a subir la estamina, así que... Voy a sacar la armadura. Vamos a saltarnos esto. Me encanta el rodar de esta cuestión porque de bloquear caleta de rato en el suelo. El primero arma quedaron por acá, ¿cierto? Otro más. Y muertísimo, nice. Segunda fase, todo easy. Vamos, vamos, vamos, vamos. Rodó en vez de correr, guau. Listo, easy peasy. Easy peasy. Mejor aquí. No me gusta matar a esta diva no me gusta que se vea negro. Este oscuro está. Además que te, te, te bloquea la, la hoguera principal. Voy a poner la vasija. Espérate.